Señores, ayer ayer fue ya por fin la elección de la candidata a vicepresidencial. Quiero antes de hacer mi comentario decirle algunas cosas a, a algunas personas que entienden que como esto es un programa juvenil nosotros no debemos hablar de política, que debemos hablar solamente de farándula y de cosas de chercha. Primero, lo primero es ese. Nosotros como jóvenes tenemos que tratar de participar en la política, tratar de apoyar la política porque es el, nosotros somos más del 50% de las personas que votan. Entonces nosotros tenemos que darle una información, nosotros podemos dar comentarios, aunque sean de una manera jocosa o de chercha, pero tenemos que dar comentarios eh, de todo lo que pasa durante el día. Y hay personas que dicen, no, porque eso es político. No, no, no es que yo, por ejemplo, no tengo una simpatía política específica. Pero sí te, entiendo que lo, en los programas, como soy que crea, crea el, el guión, se debe de hablar de la política porque tenemos que involucrar a los jóvenes y yo entiendo que es la mejor forma de que haga un cambio. Si los jóvenes quieren que haga un cambio, tenemos que hablar y participar. Esa es una. Segundo, ayer, cuando me comieron en el video, tenemos como más de 11.000 mil reproducciones de video. Les voy a decir algo. Este programa hace análisis y cosas, o sea, cosas en serio y eso, pero somos cherchosos esto es una chercha, o sea, este, el concepto de este programa es una chercha, por eso el programa se llama los Sosobrosos. nosotros jodemos o sobramos, sea con nuestra crítica seria, sea con nuestra crítica en chercha ese es el concepto del programa los zozobrosos. miren el nombre miren el nombre, Sosobrosos, que joden que sobran, y por eso, eso pasa por eso las personas me preguntan, nos, nos hacen crítica en las redes, y hay gente que me ha dicho Génesis, pero el programa político, no nosotros eh, buscamos la forma de buscarle eh, la checha de lo que está pasando en, la, en, el, en el mundo de la familia de la política y todo, eso, todo lo demás. Sobre mi tema, yo voy a decir las cosas buenas que pasó ayer, que le convino a Luis, y las cosas no muy buenas. Lo no muy bueno y lo bueno. Lo bueno, la, vamos a poner las cosas que no son muy buenas, lo que no es muy bueno. Lo que no fue muy bueno fue que el principal candidato que uno sabe que tiene más Apoyo y Luis lo sabe porque se han reunido. Es David Collado. No le saben, no, no unirse no le sabe, no fue muy bueno para él en cierto modo. No, no favorecible para David, para él, para Luis. A Luis le convenía muchísimo tener a, a, a David Collado como vice, porque ayer hicimos una encuesta y todo, el 90% de las personas que llamaron y comentaron, todo el mundo dijo David. O sea, que todo el mundo tenía esa expectativa de que podía ser David Collado y que David Collado no, no fuera su candidato vicepresidencial, en ese sentido, no fue muy bueno. No fue muy bueno. La palabra no fue muy bueno no significa que está mal, que no fue muy bueno, o sea, no tuvo ese, ese beneficio. Otra cosa que no fue muy buena de, de, de Luis... Se llama que muchas que el David en el discurso que dio no especificó, no dijo nada de apoyar el partido. Aunque eso tiene una doble un, una doble vía, porque una no le conviene a, a, a, a Luis. Eh, no le conviene a, a Luis que eso no fuera un apoyo para él. O sea, que él que, no, que él no se integre en la campaña, es una. Y segunda, a David Collado tampoco le conviene no apoyar a ese, ese candidato que es Luis Abinader. Porque si Luis, si él no apoya a Luis, el partido se va a acordar de él en un futuro. Sí, le voy a decir por qué. Danilo Medina, cuando salió de gobierno y, y Leonel fue el candidato y él se apartó, él siempre apoyó a los candidatos que se le presentara. David no puede cometer el error de decir: Yo me voy para mi casa a ver mi hija y que no vaya a ser que sea integrarse en la campaña de Luis, porque ese, él no se ha ido del partido, él sigue estando en el partido. Eso es una. Sobre la candidata de Luis, yo le voy a decir algo: ¿Qué, qué beneficio tiene Luis? Primero vamos a hablar de lo seguido con lo de David: que Luis no se lanzara como candidato le da una ventaja, no una ventaja, sino le dio algo a Luis que no lo va a afectar. Eso dije que él estaba hablando de la gente del PLD, lo voy a decir claro. Que Luis no se sumara, independientemente de que él tiene que aportar en la campaña, es una cosa que tiene que convenirle también a él. Que no se sumara, que no fuera candidato presidencial, no le perjudica a Luis. ¿Por qué no le perjudica a Luis? Porque si David no es candidato, no va a haber un porcentaje del PRMismo que se va a ir con, con, con David. Se va a quedar igual con, con, con Luis en ese Es lo que yo entiendo. Porque... David no le va a hacer una competencia a, a Luis directamente. Es un tipo que no, no está en el plano político. La competencia no va a ser con Luis, contra David. La competencia va a ser contra Gonzalo. Y en ese sentido yo creo que le favorece a David de que Luis, de que, da, eh, perdón, a Luis, de que David no fuera candidato. Eso le favorece. Sobre la señora Raquel Núñez, que se llama eh, Peña. Peña. La gente está hablando pluma de burro porque la gente comienza a hacer una comparación. Todo el mundo sabe que la vicepresidenta Margarita Cedeño tiene una popularidad muy alta. Usted no puede comparar a Margarita con la señora. Y usted está comparando eso y usted está evaluando la candidata en ese sentido. No. Ella, la verdad, no es que le suma mucho a, David, a, a Luis, pero tampoco le resta. Eso es mentira. La gente va a votar como quiera por, por Luis. Ella no es ella es como, es cuando usted suma dos más cero. ¿Cuál es el resultado? Dos. Sigue siendo dos. Independientemente porque el candidato, el que se va a perfilar es Luis. ¿Entiendes? Claro, podía tener una candidata que le pudiera sumar y que sea un punto, dos puntos, tres puntos. Pero eso no significa que ya le resta. Eso es falso. El que esté creyendo que esa señora le va a restar a, a, a, a Luis eso es falso, no le va a restar, porque la, la, ella es una mujer muy respetada en, en el Cibao, en Santiago, tiene eh, ha, ha venido haciendo un trabajo, una mujer que, que no tiene cola que le pise, malo que hubiera sido que Luis elija a una persona que tenga problemas que ha tenido problemas de corrupción o algo por el estilo, ahí sí le resta, ahí sí le resta, claro, señores, y les voy a decir algo para finalizar, para, para finalizar en mi comentario. Señores, nadie conocía a Carolina en la campaña de 2016. Nadie la conocía. En el 2016 nadie conocía a Carolina. Eh, me, me, me, me di a entender el hecho de que Carolina o, o Raquel no sean una, una persona que te sume dos puntos o tres, pero tampoco te resta. Tampoco te resta. Y yo creo que en ese sentido, eh, Luis tiene, eh, le dije las ventajas y las desventajas que pudo, que pudo tener con la decisión de ayer. Luis se sigue manteniendo igual. Eso no le va a, no le va a reducir. O sea, eso a él no le va a reducir. Lo que tienen que trabajar más ahora, el PLD, porque ya tiene a Margarita y Margarita le, le da un plus a, a, a Gonzalo. Ahora pero tienen que seguir trabajando más para aumentar ese número y que, y que Luis baje. Porque ustedes muy bien saben y ustedes están claros que si David hubiera sido candidato, la cosa hubiera sido diferente. La, es, es, es, no ser candidato hace que la gente nada tenga dos opciones. Porque Leonel no tiene no opción. Para, perdón que lo digan, no se sienta mal, pero para mí Leonel no. Nadie, nadie está contando que Leonel va a ganar. Leonel no va a ganar. O sea, eh, eh, quítete eso de la cabeza. Son dos opciones los principales partidos. Luis y, y Gonzalo. Esos son los, eh, Y ahí está. O sea, que ya, ¿qué es lo que tiene que hacer Luis? Trabajar su campaña, saber que ya no cuenta con ese apoyo de David. ¿Entiendes? ya no me David y después del domingo entonces la cosa cambia. Neto, Mira, una opinión, una breve y corta opinión. Uh -huh. Para mí, para muchos, eh, elegir a Raquel Peña como vice le suma mucho en el Cibao. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no se toma en cuenta una persona del Cibao, o sea, para vice, porque el último fue Jaime David, me parece. No, no, no. Eh, Carolina, es que Carolina es de Cibao. ¿Eh? Carolina... Aunque ya se vive ahora en la capital, Carolina es una representación del Cibao por su papá y Polito Mejía. Claro, pero netamente, uh -huh. eh, esta dama uh -huh. le suma una, un sector muy, muy, muy bueno en el Cibao. Sí, Cibado. tiene un, un sector. ¿Entiendes? Pero no le resta. Claro, resta, ella mira. no es popular. Es lógico, que ella no, no es popular. Ella lo que no, es una uh -huh. persona no que, que, esa, va, que va a representar. No tiene popularidad, pero es una persona que va a hacer el trabajo. Para mí es, es una sí. persona cero que tallo? no tiene sombra no tiene cola que le pise esa dama que ella ¿Entiendes? para mí ya no ni resta ni suma, o sea ni, ni suma mucho ni resta yo claro. creo que lo que están preocupados es le, le, en mi opinión la competencia o sea, yo no estoy con ninguno a mí me da igual no sé si sí. a ya le gustó eh, eh, la aquel... competencia está más apurada no comentarios que, que la misma, <ríe> que el mismo partido pero es lo que yo entiendo tú sabes eh, es una buena imagen Sí. Eh, las amas de casa se identifican con ella. y ustedes quieren la... algo nuevo la gente no quiere claro nuevo. Usted, usted no quiere política nueva usted quiere elementos nuevos está. una dama nueva ahí está verdad está está todas son mujeres todas son mujeres lógico, ¿Por porque Pero, lógica la mujer de Santiago no hay... la mujer empresaria de Santiago que no estaba con nadie uh -huh. se motiva no, y te voy a decir una cosa, está con con Luis Avila La ahí. popularidad de, de Margarita es incuestionable. Y no, tú tienes sí, que entender, estamos hablando que Margarita está en el poder desde el 2004 para acá. Sí, ¿Sabes? Sí. Usted no puede hacer comparaciones entre ellos dos. No, no se puede, no, hacer no puede hacer comparaciones. Comparaciones. comparaciones. comparaciones. Ella, ella no está ahí para sumarle popularidad a Luis. Evotos. Ella está ahí para, para tener una, una cuota de mujer de preparación. Yo lo lo veo de esa forma. Credibilidad, exacto. Yo de esa Génesis, forma. me llama mucho la atención mm -hmm. un comentario que dijo Margarita. Quien mm -hmm. quien la instruyó a ella en la política fue Danilo. Mm -hmm. Ok. sí yo Entonces vi eso me, que él lo dijo sí. en Sol de la Mañana. En sol de la Mañana. Entonces hombre, me llama ¿sí? mucho la atención porque no es ahora que ella está en eso de Sí, política. no, no, que hace mucho. Y es lógico que ella le va a llevar no una ventaja a ella, a cualquier mujer. Creo que Margarita es la mujer más popular sí, de, de, sí. de la política a ahora nivel nacional. Mismo, sí. sí es verdad. Por el tiempo de carrera que tiene la claro. mujer que, que ha hecho su, su trabajo bien, a pesar de todo, Margarita. No, porque tú sabes que ella ya ha metido la pata, a la mujer es preparada. Bueno.